Estoy vendiendo tres huevos grandes por mil pesos y después tener 700, 800, los otros conejos, flores, todo eso. Bien. Pero está mala la venta. ¿Sí? Sí. No. ¿No ha vendido mucho hoy? No, ahora nada todavía. Ni me la hora que es. No. La gente no tiene plata. ¿Desde qué hora, hora estás acá? De, las 8 de la última mañana Bien. Sí, la verdad es que hace bastante y, y para que me haya dicho que no haya vendido nada. No, no se vende nada. ¿Y ha o estado vendiendo en estos días o solamente no, no, ha estado? Hoy, hoy he empezado recién. Y vamos a ver hasta el domingo qué pasa. Bueno, muchísima suerte. Entonces, bueno. más o menos, coménteme igual eh, qué es lo que tienen los huevos, más o menos. Eh, y... Coméntame un poquito más de los huevos también para hacerle un poco de promoción. Bueno, y los huevos grandes, esos que venden 800, los conejo, la flor, todo eso, tienen un bombón y tienen confite. Y el del 3 por mil tiene únicamente confite. Bien, perfecto. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar fuera de, de lo que es estar en, en, afuera de Galerán? No, yo voy a estar sábado y domingo en la Plaza de la Cima. Ahí vendo yo todos los años y vendo los dos días, jueves y viernes, acá en Galerán. Bien, eh, ¿desde qué hora hasta qué hora va a estar? Y hoy estoy todo el día, para la gente que quiera aprovechar el precio, porque hoy tengo un huevito Kinder vale 1.300, 1.400. Y en más o menos y en lo que es de la Plaza de Chimas, eh, ¿desde qué hora hasta qué hora va a estar? No, estoy todo el día ahí también, en la Oro y Mendoza, ahí estoy todo el día. Bien, perfecto. En la 25 de mayo y Mendoza. Bien.